Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. Bueno, hoy os voy a traer eh, un juego que. un juego de, de fútbol open source que eh, se estuvo desarrollando hace unos años y en este momento pues está, eh, por desgracia, descontinuado. El juego se llama eh, Gameplay Football y bueno, pues eh, tiene un aspecto bastante, bastante bueno. Eh, la razón de, de que haga este vídeo sobre este videojuego eh, pues es eh, que, bueno, aparte de que desconocía completamente que existiese, uno de los usuarios de nuestro grupo de Telegram, eh, en este caso Mark XP, pues, eh, nos preguntó eh, cómo se podría hacer funcionar el, el, el dicho juego. Y nada, eh, pues estamos aquí probándolo. Eh, al final, gracias a él, eh, hemos conseguido ejecutarlo. Eh, ha descubierto la forma de, de hacerlo y bueno, pues lo ha colgado en, en internet. Y eh, nosotros, por nuestra parte, pues hemos eh, estado eh, intentando pues eh, compilarlo y mmm, a ver si, si éramos capaces de... Eh, Hacer que funcionase, pues, eh, como os digo, cogiendo el código, instalando dependencias, configurando y compilando, pero por ahora aún no hemos conseguido nada. Para ello, bueno, pues hemos creado en, en los foros de nuestra página web, pues hemos creado eh, un, un pequeño tema, ¿vale? Donde vamos eh, a intentar, eh, entre todos los que queráis participar, pues, eh, si vamos a intentar. Eh, compilarlo y, y bueno para crear una especie de tutorial un poquito mejor hecho vale en este tema pues como veis resumo un poquito todo lo que tenemos hasta ahora la página web donde se encuentra pues el juego que se corresponde con, con la página esta vale y después eh, bueno un vídeo para que la gente pueda ver el gameplay que bueno ya vais a ver el, el nuestro y eh, donde estaría alojado el, el, lo que es el proyecto, que es un proyecto open source. ¿vale? Está, como os digo, por desgracia, eh, en este momento abandonado, eh, descontinuado. ahí después también un fork... Eh, que se ha realizado pues hace, hace unos meses, bueno, más bien dos años pone aquí, pero que la última, eh, el, el último cambio que se hizo en él, bueno, pues fue hace un mes. Y por último, bueno, pues eh, aquí tenéis eh, la página web de, de, de, que, que, nos, que nos dejó nuestro compañero Mark, X, Mark XP, que eh, tarda un poquito en abrir, como estáis viendo. Eh, Mientras abre, pues vamos a, a, a ver aquí un poquito eh, lo que fuimos consiguiendo poco a poco, y es que instalando bueno, pues todas estas dependencias al final conseguimos hacer un, un CMake. Pero cuando hacemos el make, pues tenemos este, este error que podéis ver aquí. Eh, la página, eh, digamos, la, el link eh, para poder entrar en este tema de nuestro foro, pues os lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Y esto, bueno, pues sería eh, la página que nos dejó Mark XP, donde se encuentra el juego y, y las instrucciones para ejecutarlo. Se trata, en este caso, pues de una versión ya compilada previamente, ¿vale? y bueno pues eh, sin más pues no nos vamos a, a entretener eh, más con el tema vale y vamos a, a ejecutar el juego y a jugar un ratito para que veáis qué tal está vamos a darle aquí ya lo tenemos puesto le damos a iniciar si os fijáis eh, bueno pues eh, en esta en esta en esta carpeta pues tenemos lo que, son, lo que, lo que es el juego y después hay pues eh, este pequeño script que creo marque xp para para conseguir ejecutarlo vale bueno pues nada eh, vamos a darle a iniciar y aquí empieza bueno pues el gameplay football eh, que como os digo pues es un, un proyecto open source de, de juego de fútbol que la verdad es que me ha sorprendido muy muy gratamente es una pena que no esté continuado la verdad estaría muy bien que alguien eh, pues eh, lo retomase y lo continuase porque la verdad es que, es que está muy currado. ¿eh? Bueno, pues este sería el, el menú principal y desde aquí, como podéis ver, bueno, pues podemos acceder a las opciones. Las opciones eh, que tenemos, bueno, pues eh, aquí estarían las, las opciones de, de, de juego, que hay un mogollón bueno, pues de, de tweaks eh, que podemos hacer. Después aquí las de control, donde podemos bueno, pues configurar eh, los botones si jugamos con teclado o incluso con Gamepad. Eh, podremos eh, calibrar los, los ejes todos de, de nuestro mando. Eh, aquí podemos ver eh, y, y redefinir los controles. ¿vale? Y por último, bueno pues en este menú eh, podríamos, eh, por ejemplo, pues, eh, poner los controles eh, pues yo que sé el pase largo en el botón a o el, ese tipo de cosas vale y bueno pues por último eh, tenemos bueno pues las opciones gráficas que en este caso simplemente pues son están relacionadas con lo que es el tema de la resolución no, no hay mucho más y el sonido que es el, el volumen general del juego. Como veis aquí en el menú no hay ningún, ninguna música ni nada. Luego, bueno, pues hay el botón, hay el típico rollo de créditos. Y después, como veis aquí, pues hay un montón de, de cosillas que no están habilitadas y es porque supongo que no, no están desarrolladas. Vale. Eh, esto tenéis que recordar que es una versión muy temprana del juego y es una beta y... Como os digo, por desgracia, pues está abandonada. Vamos a jugar un ratito, entonces, escogemos, por ejemplo, pues eh, jugar con un equipo u otro al, al mismo modo que, que se suele hacer en otro tipo de juegos de fútbol comerciales. Y aquí, por ejemplo, pues si os fijáis, tenemos varias ligas. Total, me parece, si no me equivoco, que hay unos... unos no sé si 8 o 10 equipos, no sé cuántos son realmente, pero tenemos varias ligas y en cada liga pues tenemos dos dos equipos. A ver, por ejemplo, aquí, ¿cuántos equipos tenemos? Dos también. En esta tenemos otros dos. Y en la Liga Española, se supone que es la Liga Española, pues dos. En total son ocho equipos, ¿vale? Cuatro ligas diferentes y ocho equipos. Vamos a jugar, por ejemplo, pues obviamente en la Liga Española. En este caso, pues yo jugaré con el Fútbol Club Barcelona o como lo llaman aquí, Fútbol Club Cataluña. Supongo que, bueno, este tipo de, de nombres y de ligas y tal, pues tienen ese nombre, obviamente, por, porque no se pueden utilizar los nombres reales. Y vamos a jugar, por ejemplo, pues contra el Galácticos Club de Fútbol, que será el Real Madrid. Le damos y empezamos. Bueno, aquí podríamos escoger, por ejemplo, pues la, la dificultad y la duración. Vamos a jugar simplemente ya con, con las opciones que vienen por defecto. Y aquí tenemos el juego que como veis pues tiene unos gráficos muy, muy, muy cuidados teniendo en cuenta que es un juego open source que está en desarrollo. Y, y bueno, pues los controles son muy al, al estilo de, de lo que vemos, eh, por ejemplo, pues en otros juegos de fútbol como play, el Pro Evolution Soccer o, o el conocido FIFA. Vale. Bueno, ahí está. Oh, me equivoqué de botón. Bueno, eh, si veis que esto pues no va muy bien, eh, no os asustéis, ¿vale? Yo es que soy bastante manco con, con, el tema de los, con el tema de los juegos de fútbol, no se me da muy bien que digamos, ¿vale? Pero bueno, aquí veis que estoy utilizando el botón de correr. Vamos a ver si soy capaz de hacer un centro un poco decente y tirar a puerta. ¿Veis que se pueden hacer entradas? Uy, nos la han quitado. Vamos a presionar un poquito a ver si somos capaces de, de quitarle la pelota al contrario. Y ahí está. Vamos a correr. Bueno, si os fijáis, los nombres de los jugadores también son bastante... Dejan entrever bastante a, a quién se refiere. A ver, pase alto. Oh, fuera de juego. Ahí está. Ahí, ahí. Quería marcar un gol, al menos para que tuvierais la opción de, de ver pues, que hay repeticiones y todo. ¡Oh, qué fallo! Bueno, una cosa que os voy a enseñar. Por ejemplo, tenemos aquí el, eh, un menú de, de juego durante la partida. Donde, por ejemplo, pues podemos poner las tácticas. En este caso, únicamente las tácticas, como podéis ver. Luego, bueno, pues podemos escoger el controlador que queremos utilizar, las opciones de cámara, las opciones visuales, ¿vale? Que este sería, por ejemplo, pues eh, supongo que los colores y las equipaciones de los equipos. Aquí tenemos, bueno, las opciones que te teníamos antes de, de, de System Settings, que supongo que en Graphics, pues era igual que antes también el tema de. Y luego las repeticiones. Y por supuesto, podemos salir. Bueno, vamos a continuar con la partida ah, bueno estamos aquí con la repetición fijaos que podemos darle para adelante para atrás, podemos eh, acercar, alejar la cámara podemos con el, con el botón podemos hacerlos eh, cambiar, fijaos que los los eh, jugadores pues no tienen digamos que caras Esos son muy básicos pero desde lejos pues dan, dan el pego y vamos a a continuar entonces a ver. Vamos a ver si somos capaces de quitar la pelota y que no nos marquen gol. Y si veo que lo hago muy mal, pues les voy a dejar marcar gol a ellos para que veas, para que todos podáis ver pues cómo, cómo es el juego. A ver, vamos a ver si somos capaces de, de, de entrar. Una cosa que no sé, por ejemplo, es que si los jugadores pues tienen eh, características de juego diferentes, si los hay más adecuados para defensa o, o si hay algunos jugadores pues que, por ejemplo, son mejores tiradores o más rápidos eso no lo sé no sé si es que son todos iguales o, o hay diferencias me estoy equivocando de botón, estoy haciendo paradas venga, corre Suárez a ver si metemos gol Uy, casi. Bueno, por lo menos hemos, nos hemos acercado a, a puerta. Que ya, ya es todo un avance. A ver. Vamos a, a probar, a realizar otro tipo de pases diferentes. Pase alto. Ok, Rakitic. Oh, nos lo han quitado. Bueno, no es fácil, ¿eh? Y la inteligencia artificial es sorprendentemente sorprendentemente buena. Teniendo en cuenta que se trata de, de un juego de open source. Muy bien. Oh, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. A ver si se puede hacer falta, por cierto. Que no sé. Para adelante, ¡Oh, muy mal, ahí haciendo presión, ingesta, <ríe> me de ingesta, bien, paradón. Oh, muy mal. Fuera de juego. Bueno, como veis, soy un, soy un auténtico paquete. Un auténtico muñón. Aún me va a marcar gol, ya veréis. Bueno, fijaos que le queda un mogollonazo de detalles que, que pulir, obviamente. Pero el juego ahora mismo permite permite echar unas partidillas y creo que no, no está nada malo lo, lo, que nos ha, los, lo que nos están proponiendo está yo creo que con, con, muy, con un poco más de ayuda y, y, y de trabajo se podía llegar a hacer un, un juego de fútbol bastante bastante decentillo teniendo en cuenta que es un juego open source ah, me la quitan siempre mal. Pásala. Qué mal. Uy, casi. Casi nos la clava Bueno, final de la primera parte. Y comenzamos la, la segunda parte. Nos da la, la opción de, de cambiar las tácticas, como podéis ver. ¿Vale? No voy a tocar nada aquí porque no, no controlo tanto. Soy bastante... Eh... Desconozco bastante lo que es el fútbol, no, no soy muy aficionado. Aunque bueno, reconozco que me gusta jugar eh, de vez en cuando algún juego de fútbol. Pero vamos, que de modo anecdótico. Uy... Muy mal, me equivoqué de botón. Ay es que esta es una, una de las cosas que más me cuestan de los juegos de fútbol y es la cantidad de. la cantidad de botones que tienen. Podría poder hacer una falta, al menos para, para saber si si se pueden hacer faltas. Supongo que sí. Oh, muy mal. Bueno, no sé si dejarme marcar un gol para que veáis eh, cómo va el tema de, de los goles. Estoy dejando, dejando jugar ahora la IA. A ver como veis eh... como veis <risa> no estoy tocándole para nada está jugando el solo ¿eh? y no es capaz de quitarle la pelota a ver, espera que te la paso venga venga, tira Bueno, nada, ni con esas. Supongo que la, la, la IA actuará de otra forma. Vamos a dejarlo otra vez a ver si lo conseguimos. Nada. Bueno, juega mejor la CPU que yo. Parece mentira. Es que le estoy intentando dejar que, que, que lleguen y marquen gol. Pero... Mis jugadores le quitan la pelota a ellos solos. Ahora sí estoy jugando, ¿eh? Jova. Muy sensible aquí con lo, con lo fuera de juego, ¿eh? Por lo que estoy viendo. A ver, a ver, a ver si lo conseguimos, venga. Bueno, os puedo asegurar que, que hay repeticiones, ¿vale? Cuando, cuando marcas gol y celebraciones también, ¿qué pasa? Que antes de jugar eh, esta partida eh, estuve probando con otra, muy mal, muy mal pase. Y en esa otra partida que, que os estoy comentando Pues sí conseguí marcar gol Y quería que lo vieseis A ver, vamos a dejarla, a ver si marcan gol No estoy tocándole Venga, tira, tira, te dejo Es que mira, fijaos en mis jugadores Controlados por el, por el ordenador Que presionan mejor que yo incluso Es que es la, es la caña Bueno, vamos a, a, me, a ver si somos capaces Nosotros de meterlo, porque si no Veo que, que ellos no, no son capaces Messi. ¿Qué tal? nuevo Demasiado sensible, sí, con el tema de los fuera de juegos. es un poquito más permisivo. A ver. Venga, a ver si somos capaces de marcar un gol. Tira ya, venga. Otra vez fuera de juego. ¿A quién se la pasas, tío? ¡A baile! ¡A baile! A ver... Pase largo... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Me la han quitado. Bueno, pues parece que ha terminado el partido... Podemos jugar eh, un tiempo extra, por lo que estáis viendo. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a, a quitar el, el partido. Si queréis, vemos un poquito el tema de las repeticiones. Como veis, pues podemos variar eh, las posiciones. Le damos hacia atrás. Y si os fijáis, bueno pues podemos ir cambiando para adelante para atrás. Cambiando de cámara... Y desde ahí, pues, pues ver un poquito más sobre, sobre el partido. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y esto, bueno, pues es Gameplay Fútbol. Espero que os haya gustado. Eh, yo os recomiendo que, que le deis por lo menos una probada. Y, y bueno, como os decía antes, pues eh, espero que, que alguien, que alguno de vosotros, si veis este vídeo y os mola el juego y sabéis programar y os gustaría hacer algo, pues, eh, por los demás... <risa> Eh, pues podéis echarle un ojo al código y ver si se puede mejorar en algo. Vale, aquí por lo menos eh, seguramente eh, poner más eh, equipos de fútbol y personalizar un poquito más seguro que se puede hacer de una forma no, no, muy, no muy complicada y bueno, por supuesto ojalá pues que alguien retome el proyecto y y consiga eh, pues, eh, mejorar un poquito más el, el juego, porque yo creo que está muy, muy bien. Es un juego que se ve que hay muchísimo trabajo detrás, y, y bueno, pues es una suerte poder disfrutar de él en, en, pues en, en, código, en código abierto, en código libre, ¿vale? En open source. Y nada, espero que os haya gustado y como siempre os recuerdo que somos jugando linux.com, que podéis encontrar los enlaces, eh, bueno, el, el tema este que os enseñé al principio de, de nuestro foro donde están toda la información sobre el juego, os lo voy a dejar ahí en, en la descripción del vídeo. Y eh, por supuesto, pues los enlaces que solemos poner a menudo de nuestros grupos de telegram, de discord, de, de matrix. Eh, nuestros canales de redes sociales, de Twitter, Mastodon, Facebook y, por supuesto, pues eh, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch y un enlace que os dejamos por ahí abajo por si queréis hacer cualquier tipo de, de donación para para pagar los gastos que tiene pues eh, nuestra página web. Y nada, sin más me despido y, como siempre, hasta la próxima, chavales. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Nos vemos!